En primer lugar, disculpas por los trozos de audio que me he comido a partir de media ruta, ya que en algún momento de la ruta, al sacar y meter la cámara para grabarme, debí presionar el botón de silenciar el micro y no me fijé en volver a activarlo. Cosas del directo. Y es una lástima, porque precisamente que voy perdiendo la vergüenza a grabarme, en especial con algunas indicaciones y reflexiones bastante intensas que hice sobre la ruta en el momento, que intentaré revivirlas. O si me dejáis comentarios con sugerencias o, o dudas, las intentaré resolver. En segundo lugar, en este tramo por el que voy hablando en mute, de regreso a Sagunto, con el culo irritado, pero la moral por las nubes. De lo breve pero intensa experiencia de haber recorrido la ruta, minera o camino natural de ojos verdes. Lo cierto es que es una ruta para recorrerla con más calma, desviándose en cada una de las poblaciones que nos encontramos, ya que especialmente entre Cela, Cella y Albalat de los Taronges, la ruta es continua, sin interrupciones ni una puñetera fuente, a no ser que nos desviemos un par o tres de kilómetros hacia las poblaciones colindantes originalmente empieza en la, en la barriada pinera de ojos negros donde podemos apreciar el molino y la locomotora aunque oficialmente empieza en santa eulalia del campo en donde está completamente restaurada y apta al tránsito el recorrido muy ameno y tranquilo y cultural en donde se puede respirar la paz y tranquilidad del ambiente impregnándote de los restos de la historia que ha dejado el paso del tiempo sin duda recorrer un camino natural es la mejor manera de conocer en profundidad las poblaciones y las costumbres de sus lugareños. La ruta es sencilla y de, fácil, y de fácil acceso para todos los públicos, al margen de tener en cuenta el escaso abastecimiento de agua, por lo que hay que contar al menos con un par de litros entre población y población. Un par de anotaciones alternas una vez llegados a la población de Albalat de los Tarniers, tenemos la, la opción de seguir un par de kilómetros por carretera asfaltada no demasiado tráfico o me imagino que dependerá del día como en todos los sitios y desde aquí en donde tenemos una población rica en servicios de todo tipo de interés gilet como es gilet bares supermercados farmacias podemos seguir la carretera nacional asfaltada hasta la vía de servicio tal camino de liria o camino de liria por donde podremos dar la vuelta hacia Sagunto o bien continuar hasta Valencia, unos 30 kilómetros más. Empalmando con la vía Churra, que es como llaman al carril bici valenciano. Espero y recomiendo que os haya gustado este humilde y breve documental sobre la ruta, así como animaros a dejar vuestras impresiones sobre lo que os ha parecido, sugerencias de mejora, qué puntos de interés esperáis de un plano para grabar una aventura de este tipo, qué esperáis encontrar o qué tipo de información es de vuestro interés para tenerlo en cuenta en futuros vídeos. Muchas gracias y a seguir viviendo.